Y tenemos, recuerden, a esta formación, a la formación política, vamos, en Granada, que tuvo representación municipal en la Plaza del Carmen en el anterior mandato, presentando hoy, digamos, eh, su nueva imagen, su nueva marca, eh, tras aliarse con más eh, país, Andalucía. Marta Gutiérrez, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Marta, un placer tenerte de nuevo por las ondas fuera de la política institucional de primera línea y al frente ahora de alumnos, estudiantes, porque ha recuperado usted la labor docente. Sí, efectivamente, que la disfruto mucho. No sé qué es peor, si la oposición o los alumnos. Pues obviamente la oposición, los alumnos dan muchas satisfacciones, muchas, muchas, y además, bueno, en este momento la labor docente es algo, ¿no?, que está siendo fundamental y la verdad que es una gran satisfacción y, y, y mucho orgullo, ¿no?, el poder, el poder ser útil desde ahí. Bueno, vamos, Granada tuvo una eh, proyección muy, muy buena, un grupo de la oposición que tenía contra las cuerdas a aquellos que gobernaban en nuestra ciudad. Le faltaron unos votos para conseguir esa representación municipal, pero ustedes, bueno, pues no han tirado la toalla, han seguido trabajando y hoy presentan esa alianza con más eh, país, que para el, que los oyentes se sitúen el partido de Íñigo Errejón. Efectivamente, en Granada hemos dado... Pues un gran paso para formar parte de algo en lo que confiamos y que nos hace más fuertes en el propósito que siempre hemos tenido que es trabajar por el bien de, de Granada. Mm, ahora somos pues eso, más y más fuertes para eh, seguir manteniendo la decisión propia sí, aquí, porque se, en eso consiste el acuerdo, se respeta la autonomía de decisión de, de nuestra formación, pero conseguimos también tener eh, voz a través de, de Esperanza en Andalucía y de Ñigo en el Congreso de los Diputados para que se escuche Granada bien alto y claro en cosas muy básicas como que no podemos perder las escuela de salud pública o nuestra posición en el corredor mediterráneo lo que siempre hemos dicho que granada merece más es la desaparición de vamos a eh, granada pasan a ser ustedes eh, más eh, país o es eh, un acuerdo puntual un, una nueva coordinación no, de trabajo para nada. entre ambas formaciones es una colaboración, no es puntual tampoco, es un, se ha plantado un acuerdo estable, pero no desaparecemos lo que mantenemos es nuestra autonomía como formación, de hecho una de las cosas que se ha apreciado desde Más países Andalucía es el trabajo que hemos hecho y también nuestra forma de tomar decisiones en, de manera colectiva ¿no? y el gran conocimiento que tenemos de, de la ciudad, entonces eh, realmente no desaparecemos para nada es que mantenemos lo mejor de Vamos Granada y se amplía nuestra capacidad política uh -huh. échame, este échame en falta, Marta, más eh, presencia de los asuntos eh, que realmente preocupan al final al ciudadano de, de Granada, sus, eh, su realidad más cercana, por ejemplo, pues, eh, en, en las cámaras, hablo tanto de la alta como la baja, de, de, del Senado y del Congreso. Pues sí, por supuesto, pero pensamos que es que eso es responsabilidad también de, pues de los partidos en Granada que no están haciendo su trabajo, el panorama realmente es desolador y no se han abordado ninguno de los problemas de Granada, el paro, la contaminación ambiental, esa dependencia enorme que tenemos del turismo, el acceso a la vivienda, el aislamiento ferroviario, somos de los lugares más afectados por la pandemia a nivel sanitario y también económico, aquí ha llovido sobre mojado, teníamos mmm, ya un mayor índice de afecciones cardiorrespiratorias en gran parte por la contaminación habíamos sufrido los más severos recortes sanitarios y a nivel económico teníamos pues, eso un gran índice de desempleo y, y una economía muy dependiente del, del turismo. Y, sin embargo, eh, los partidos políticos desde la Plaza del Carmen siguen a lo suyo en su juego de tronos particular en vez de hacer desde aquí y también eh, pues eso en las cámaras a través de sus partidos. Aquí no hay gobierno, tampoco hay oposición. Hay un ayuntamiento a la ruina que no es capaz de apoyar a la ciudadanía en estos momentos de necesidad. Seguimos pagando mucho más de lo que deberíamos en servicios básicos como el agua, la limpieza, los beneficios se siguen de todo eso, se siguen ¿no? pues a Madrid, Asturias, a Francia, entonces Granada sigue necesitando un cambio, la pandemia lo ha hecho aún más evidente, entonces por eso nosotros hemos dado este paso, que Granada necesita que se defiendan sus intereses y necesidades específicas en Sevilla y en el Congreso, hacen falta inversiones que transformen nuestra economía hacia sectores sostenibles, porque tenemos un potencial enorme, tenemos conocimiento científico, capacidad investigadora creativa, tenemos la vega más fértil de Europa, hay que recordar que el sector agroalimentario se ha sostenido con solidez, pero el cambio no va a venir solo a pesar de que tengamos este enorme potencial, hacen falta inversiones y para eso hace falta defender los intereses de Granada y en todos los ámbitos de decisión. Eh, dos años eh, fuera de esa primera línea política ya nos ha hecho un mini balance ¿no? de lo que desde la barrera Bueno, pues se eh, observa en la, en la ciudad de Granada, la volveremos a ver porque eh, ya mismo tenemos elecciones eh, autonómicas, luego tenemos las elecciones municipales, eh, dentro de dos años la volveremos a, a ver encabezando, formando parte de la lista de más país eh, a la ciudad de Granada. No, yo estoy enfocada en el proyecto municipal de Vamos Granada y, bueno, mmm, tampoco tengo entre mi perspectiva el volver a en principio, ¿no?, a dedicarme a la política institucional, sí creo que el proyecto de Damos Granada merece la pena conservar todo lo bueno que tiene, que no se pierda y que, pues eso, por eso este acuerdo que ahora, pues permite ampliar y, bueno, esperemos que, pues llegue también gente nueva y que pueda haber, que pueda haber relevo. Y a nivel Andalucía, a nivel eh, del Congreso, pues eso, tenemos ahí nuestra referencia ahora en más países Andalucía y en, y en más países Veremos también a ver qué pasa, muy pendientes eh, de las eh, elecciones eh, a la Comunidad de, de Madrid, todo lo que depare, las posibles alianzas, porque eso también va a tener su repercusión aquí en Granada con el famoso también dos eh, masos. Marta Gutiérrez, un placer tenerla de nuevo con los eh, oyentes de Onda Cero y con esa alianza, esa nueva coordinación entre vamos eh, Granada y eh, más eh, país eh, Andalucía. Un saludo, que tenga buena semana muchísimas Santa. Muchísimas gracias y un saludo igualmente.